Hola, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mirad que enclave más maravilloso os enseño hoy. Esta es la catedral de Cádiz. Aquí tenemos la. y estoy en mi coche vengo de comer con Carmen de Aljaca manualidades y con su marido que hemos estado comiendo y entregándonos el inter de navidad del año pasado porque como no hemos podido vernos antes por motivos, bueno ya lo sabéis de covid, pandemia eh, confinamiento y etcétera, etcétera y Volvemos para casa y desde de aquí, pues quería grabaros todo esto, que es, es un espectáculo cadicto, tacita de plata, ya lo Pues nada, pasamos a la mesa y abrimos el Inter de Carmen. Mira, hoy traigo un sni -Mail que pertenecen a las navidades del año pasado. ...pero por culpa de la pandemia, por culpa del... bueno, por un montón de cosas... ...no se, no lo hemos podido intercambiar hasta el otro día... ...el otro día estoy hablando del de sábado pasado... No el, sábado, ...no, el lunes, el lunes día 30 de agosto del 2021... Es un intercambio de las navidades del 2020, pero como las navidades están aquí otra vez, pues os lo enseño porque el intercambio ha sido con Carmen de Aljaca Manualidades. Podéis seguirla en Instagram. Y ella me lo dio a mí. Y es de Navidad. Y como ahora viene Navidad, pues ya trabaja muy bien. Y yo quiero enseñaros lo que ella me ha dado. Yo todavía no lo he abierto. Mirad, cómo viene la bolsa. Y voy a abrirlo con vosotros. Entonces voy a poner la bolsita en un ladito y vamos abriendo paquetitos, ¿vale? mira empezamos por aquí, hola, indiscriminadamente, y vamos a abrir los paquetitos que me ha mandado, que me ha dado, porque el intercambio fue en mano, ¿eh? eh Carmen, es que no hemos podido verlo porque como hemos estado entre el confinamiento, una cosa y otra... Ah, ah, ya sé que es Es una cajita a la mirad qué chulo es una cajita pastillero qué guay esto me gusta un montón Estas chiquitita para las cositas chiquititas me gustan mogollón vamos a abrirla ah, mira me la cerraba ya muy muy bien Voy a esta es una parte y vamos a ver qué contiene mira en una la metido confeti de corazones en azul en otra la metido esto que, ah, eh, mira Perlita azul, ah, qué chula Ah, esto todo de es azul, mira Aquí hay estrellita y corazones Aquí hay florecitas Yo lo estoy viendo con vosotros Aquí hay otras cuentas más chiquititas también en azul Oye, y esta también, a ver, son corazones en lila Es que no sé si se va a ver bien A ver, pondré a la luz. Es que no quiero que se queme la imagen Y esta, que son también estrellita y corazoncito en lila Y ahora pues vamos a abrir esta otra parte Qué gracioso Venga, que vamos a abrir esta parte Y esta parte es la parte de las rosas Creo que, mira Piedrecita Diamantito en un rosa, así como lilita. A ver. Cuentecita en lila, muy chiquitina, muy chiquitina. cuenta más grande en rosa. Son grandes, tienen capacidad, eh. Mira, florecita. Estrellitas en rosa. Cuentecita y corazones y estrellitas en rosa, pero más chiquitina. Y la última que trae... Oh, qué bonito estos corazones! En rosita. Esto no lo había visto yo. ¡Qué mono! Mira, qué mono. Son muy bonitos. Pues esto es lo que venía en esta cajita. Ay, y además la cajita me encanta, eh. De verdad. Bueno, pues vamos a seguir abriendo... Mira, tengo aquí esto que parece una pelota. <risa> y vamos a, abrir, luego a ver lo que es lo que ya ha hecho. ¡Anda! Mira, un Twine de color verde y blanco, que ahora para Halloween me va a venir muy, muy bien. Y me ha metido un, un glitter... Mira, qué bonito. Eh, holográfico, qué chulo. Mira, qué bonito, de 20 mililitros. ¡Qué guay! Creo que es pegamento con brillo. ¡Qué chulo! Pues muchas gracias, Carmen. Vamos, me ha encantado. Y ahora, mira, voy a abrir este. Que un poquito ¡Hala! ¡Qué bárbaro! Carmen trabaja, mira, trabaja estupendamente bien, ¿eh? Pero bien, bien. mira qué bonito. Todo viene forrado de tela con su gomilla naranja. Y no sé qué será. Parece un álbum. ¡Ah! ¡Ah! Mirad qué bonito. Es un, es un fichero que me lo ha. ¡Qué chulo! Que le ha puesto fundas de CD. Y en la funda es como una Loa de Back. Pero con fundas de CD hecha en un, en un fichero de esto mira qué chulo aquí me ha metido unos sobrecitos a ver si los puedo abrir sin romper nada mira estos sobrecitos de cartón o son marcos de fotos no lo veo bien me parece que son sobres no sé ay ay ay ay a ver ay ay ay ay mira son como marcos de fotos no sé sí son marcos de fotos. Y se puede... Mirad, tiene hecho aquí los agujeros para meterlos si lo vamos eh, eh, con anilla. Está muy guay. Y me ha dado cuatro. Qué chulo. I love you. Qué chulo. Pues está muy bien, Carmen. Muchas gracias. ¿Qué más? Mirad, me ha metido unos lacitos. mira este que flamenquito. Qué mono. Monísimo. Una... Esto no lo voy a sacar. Son lazos. En una cinta de CD, de CD, esto que es, sticker, más sin sticker. Qué chulo. Esto no sé lo que es, parece guasi A ver. Esto no sé lo que es. Vienen un sobre americano. Parecen. ¡Ah, sí! Esto, ellas. Mmm, son como etiquetas y además están muy chulas. Y a mí me vienen muy bien. Porque cuando monto con tripleta las cositas le pongo aquí el precio. Pues muchas gracias. Son stick, stickers, pero son etiquetas. Y a mí me vienen genial, la verdad que sí. Mira, aquí me ha metido posi. Mira qué chiquitito. Unos posis de bocadillo. Qué mono. Un libro. Qué bonitos son. Qué chulo. ¿Aquí que me ha metido? Glimmer. Spell, Spellbinder. No sé si esto... Ah, un troquel, mirad qué troquel Qué guay, muchas gracias Un troquel que pone Happy Holiday Qué guay, este no, yo no lo tengo la qué chulo Voy a meterlo aquí Desde el binder, qué guay Mira, me ha metido cinta de doble cara Y además nos viene siempre bien Mira, aquí me ha metido unas maderitas de un Papá Noel Y aquí, ¿qué me ha metido? Ah, mira, me ha metido un Un de eso Un, un ¿cómo se llame? Árbol, pone Árbol Árbol Del árbol de Navidad Un cristal de nieve de Ay, lo diré. De esto De metacrilato Qué chulo, mira en color plata. Muy bonito. Muchas gracias. Qué chulo. Ay, oh, qué sello más chulo. Me ha metido el sello este del gatito. Qué bonito. Volando. Volando. Voy. Pone sueños. O sueña. Mira, qué bonito. Este sello. Este no lo tengo. Tengo alguno del gatito. Pero este no lo tenía. Qué guay. Muchas gracias. Y aquí me ha metido Guasi. Añade vida a la vida. Y este que pone happy ¡Ah, qué chulo! Mira De plátano Uno así en lisita, añade vida a la vida Y este Que también es muy chulo God, hello ¡Ah, mira qué chulo es! Eh! Baila, dance Gracias, amor Feliz ¡Ah, qué chulo! Muchas gracias, Carmen Pues me ha gustado mucho muchas muchas gracias y además muy original yo le hice uno a rosa y se lo hice cosido pero ya hace mucho pero así con anillas no está genial esto lo voy a sacar lo voy a poner con la cinta y tal y aquí voy a meter sello que me cojan porque además tiene mucha capacidad la verdad es que sí y por último mirad, con la felicitación de navidad liado con este lazo tan bonito, con esta cinta de árbol de Navidad. Mira qué bonito. Carmen me ha encantado, ¿eh? Y aquí viene la felicitación de Navidad, que viene muy bien pegadita y la ha hecho ella. Mira qué bonita. Veis, pues esto, pues da ideas también. Es muy chula en 3D y esto que viene un poco aplastada después de casi un año, claro, la pobre. Y, y aquí viene la felicitación de Navidad. Y, por último, este paquetito, que no sé qué trae, pero es un cincal. Viene una bolsita. Vamos a poner ahí la cinta, la que os bloco. ¿Y esto qué es? Mirad que ven esta bolsita, que es blanca, con un topito, con lunarito en dorado. Con brilli, y brilla. A la... Mira cómo trabaja esta mujer. No digo nada. Mira, qué bonito. Diario de Navidad. Pues para el, pa el, el año que viene. O sea, para este año. Mira, con una shaker. Es súper bonita. Qué bonita, Carmen. Te ha quedado preciosa. Qué bonito. Me encanta. Muy, muy bonito. Vamos a verlo, ¿no? Claro. Mira, qué bonita. Qué chula no vea que es de mirad que tiene un montón de profundidad mirad qué bonita tradición mira aquí para ponerle foto se pone por aquí por aquí lo mejor mira este qué bonito para meter la foto lleva su troquel de esquinera y aquí igual que papel más bonito Qué bonito es. Muy bonito. La mejor época del año. Pues sí. historias navideñas que Lleva aquí otras dos tarjetitas. ¿Veis? Mira qué bonito. Y aquí lleva otro igual. Qué bonito. Mira este. Con las casitas. Y este me encanta. Si esto es un troquel y tú lo tienes, yo lo quiero. Lo estás buscando, ¿eh? Qué bonito, recuerdos perfectos. Ay, qué chulo. Es precioso, ¿eh? Mirad qué bien trabaja. Café calentito. Y este se abre así. Mira qué bonito. Qué chulo. Y aquí lleva un sobrecito. a meter una escrito o algo. La crónica. Días en familia. Mira qué bonito. A ver, aquí, no. Este también diciembre. Qué bonito. Mira este. Aventura navideña. Y aquí lleva el tarjetón. Qué chulo. Qué bonita, eh. Qué bien hecho. Está perfecto, ¿eh? De verdad que muchas muchas gracias. A ver si os a no me entra, ¿eh? Ahora, parece este que ahora Qué bonito Mira este, precioso Qué bonito Momentos mágicos Momentos y su tarjetón Cuento de invierno Y también su tarjetón, creo, ¿no? No Así, ah, este se despliega para abajo, mira Qué chulo y aquí también, para poner foto Este es igual que el otro Familia, ¿ves? Que tiene aquí el tarjetón No lo saco porque después no doy para meterlo Con el muñeco de Navidad Ya lo he sacado y ya no puedo meter ¿Ves? Este es el tarjetón Y yo no sé por qué a mí no me quieren entrar Qué chulo Muy, muy bonito De aquí a ahora Oh, mira, qué bonito oh, Mira, el conejito con la bufanda El ciervo, juntos Y aquí, otro tarjeto. No. Año nuevo, vida nueva Qué mono Precioso Para este año A ver, ¿yo puedo meter? <risa> Ahora, no No sé, hay algo ahí que me choca Bueno, vamos, lo dejo así Pues si no, voy a estar un ratito Mira este, ay, qué bonito Reyes mago y aquí la tarjeta Qué bonito Me encanta, muchas gracias Carmen Está espectacular Y por último, la última página Que es esta Qué bonita para poner una foto en grande Precioso, precioso Qué bonito muy, muy bonito, Carmen Me ha encantado, de verdad que muchísimas gracias Hace unos álbumes preciosos. Así Así Precioso, precioso Muy, muy, muy bonito Me ha encantado Precioso Pues me ha gustado mucho Muchísimas, muchísimas gracias Y la portada es espectacular Y mirad, por detrás En blanco Y lleva aquí eh, metacrilato, que este se quiere despegar. Este está, mira que se ha movido y todo. Qué bonito. Y esto también es de metacrilato. Qué bonito. Me gusta mucho, muchas, muchas gracias. Me gusta todo. Muchísimas gracias. Este para este año, si Dios quiere. Siempre digo lo mismo y nunca lo relleno, ¿eh? la verdad. Pero no por nada, sino porque. Mmm, te mete en un montón de cosas y, y después ya no me da tiempo. Y a toro pasado. Pues muchísimas gracias, Carmen, porque todo, todo, todo me ha gustado un montón. Esto voy a darle uso ya, porque para Halloween viene como anillo al dedo. Mira el sobre, donde venía la postal. ¿Veis? Qué bonito. Y esto. Menuda trabajera, ¿eh? Muchacha, precioso. Pues muchas gracias por todos estos re regalos que me han encantado. Me han enamorado. Y gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre me veis. Gracias a las que me veis de vez en cuando. Y espero que os haya gustado. Si es así y me queréis dar un like, bueno, realmente esto yo nada más que lo estoy enseñando. Porque yo realmente, la verdad es que no he hecho nada de, de todo este trabajo este trabajo del mérito de, de carmen que no tiene canal pero podéis ir a verla a instagram se llama al aljaca manualidades vale un beso para todas cuidado y nos vemos pronto si queréis chao